¿Te gustaría hablar de ti y un poco de tu personalidad para crear un perfil para tus redes sociales? Buenos días, soy David Martínez Cerqueda, soy profesor de francés y te invito a que te quedes a ver este video y descubrir el ABC para lograrlo. Hola. Gracias por seguir aquí. Bueno, para que construyamos nuestro, nuestro perfil de, para nuestras redes sociales, yo te voy a compartir algunas informaciones que son necesarias. Por ejemplo, tenemos que empezar por saber qué es el adjetivo calificativo. En el adjetivo calificativo dice que es una, eh, es una palabra que sirve para calificar, para caracterizar a una persona y a una cosa. En francés como en español, los adjetivos están en concordancia de género y número con la cosa o la persona que califican. ¿Sale? De esta manera es muy sencillo. Es como cuando te digo, eh, Juanito es encantador, Juanita es encantadora, ¿ok? Tenemos encantador para el masculino, encantadora para el femenino. Exactamente pasa lo mismo en francés, ¿sale? Para que esto suceda, tenemos en francés cinco reglas básicas. Vamos a ver la primera. En general, en general se va a agregar una e... A la palabra, al adjetivo masculino. Y así puedo tener las cuestiones de la nacionalidad, que son las más claras. ¿Ok? Y yo voy a tener, por ejemplo, francés, français, que lo vamos a hacer como así: francés. Y vemos cómo termina en una consonante S. Y yo le agrego la, la, la vocal E. Y entonces se vuelve fuerte el sonido de la S, como un zumbido: z, français. O tengo. El otro adjetivo, «grand», «alto», grande. ¿Ok? La segunda regla. En la segunda regla, vamos a pensar en adjetivos calificativos que en masculino terminan en «if». Cuando un, uh, cuando un adjetivo termine en «if», se va a volver al femenino «id». En este caso, tengo «sportif», «sportive». O tengo «creative», «creative». ¿Okay? Regla número 3. En la regla número 3, vamos a decir que son adjetivos calificativos que terminan en ö, E, E-U-X, y se van a volver E. El ejemplo claro de esto es el adjetivo généreux. Généreux masculino, généreuse femenino. Hay adjetivos que no cambian, por ejemplo, los de nacionalidad. Algunos que terminan en E ya no cambian, como belge, belge masculino y femenino. Pero hay otros, hay otros casos como romantique. En este caso yo tengo romantique para el masculino y romantique para el femenino. No hay cambio. Y finalmente, te comparto nuestra quinta regla. Y en nuestra quinta regla, tengo que cuando las palabras terminan en I, E, N, van a doblar la N y van a agregar una E. Y de esta manera tengo, por ejemplo, Canadien canadienne y termina también en en yo voy a aplicar esta regla le voy a doblar la n y le voy a agregar una e a, coge en estas son nuestras cinco reglas vamos a utilizarlas ok vamos a terminar con nuestra la, nuestra elaboración de perfil te voy a leer dos perfiles que voy a tomar de un libro que es nuestro libro de base para que t'inspires y te animes a hacer tu propio, euh, tu propio perfil. Aquí te va. Mélanie, 32 ans, 1m65, un peu ronde, décontractée. Je suis artiste, créative y généreuse. Je suis romantique et je voudrais rencontrer l'homme de ma vie. Je suis douce et calme. J'aime les musées, je m'intéresse à l'art et à la musique. Je suis une excellente cuisinière. Le soir, je déteste regarder la télévision, je préfère sortir. Ah, j'ai deux chats. Ok? Esto fue en femenino. Vamos con un masculino. Alors, Julien, 39, grain, mince, sportif. Professeur de salsa, je joue de la guitare et j'adore la musique latine. J'aime beaucoup lire, je suis optimiste, je vois la vie en rose. J'aime la voyage, je visite toujours des pays différents, je suis allergique au chat, chat et je ne fume pas. Aquí tenemos un perfil en masculino. Anímate y elabora el tuyo.